El detenido es el señor Domingo Santos García alia Mueca, de 50 años, quien reside en la sección Las Pajas de esta ciudad de San Francisco. De acuerdo al reporte preliminar, Santos García alia Mueca, fue apresado por nuestros agentes. Por el hecho de este, en hora de la noche de ayer, le cegó la vida a González Paulino de la Cruz alia Bobo, de 52 años, quien residía en la dirección ya antes mencionada quien falleció a consecuencia de presentar trauma contundente cráneo-facial, golpe sexto que se le ocasionó el nombrado Santos García Aliamueca, en ocasión que el occiso se encontraba en el interior de dicha residencia y se presentara a su agresor provisto de un palo, donde éste le manifestó que se saliera de su casa, que esa casa era de su propiedad, por lo que se originó una acalorada discusión donde el agresor, realizó varios golpes con el referido palo. Yo me mudé para pitar, para pitar me mudé. me el para pitar, me dio mucho, me sacó de mi casa, para me dio, me sacó de mi casa, de mi casa, me dio mucho, y por eso maté. Yo lo quería hacer los comandos, pero tuve que porque me ha usado mucho. Me tuve que ir de, de, de, de, de, de, de, de. Y me tuve que ir allí. Un año hace un año, un año a, a un año comandas el año. No mataste a palo. mataste a